Productores cocaleros anunciaron bloqueos de caminos para este lunes, luego que la Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia ratificará el pasado fin de semana la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el presidente de la Asociación de Productores de la Coca, coca Franklin Gutiérrez. Sin embargo, aún no se reportaron durante la jornada de este lunes puntos de bloqueos en caminos hacia los yungas y las salidas de la terminal Minasa son totalmente normales. Además, la actividad en la sede principal de la Asociación de Productores de la Coca se realiza con normalidad la vinta del comercio de la hoja milenaria, como la comercialización de productos de la canasta familiar. Además, a través de una reunión realizada el pasado 9 de septiembre por la región suapi -Kilo -Kilo del municipio de Coroijo, determinaron no apoyar al bloqueo convocado por los dirigentes de Atepcoca. La decisión fue asumida en consenso por mayoría absoluta. Por su parte, comunarios de la Junta pidieron dialogar y evitar confrontamientos, porque significaría un perjuicio para todos los yungueños visita de Avia Yala a la Asunta, se pudo conocer posiciones distintas a la de los cocaleros que se encuentran en la sede de gobierno exigiendo la libertad de su dirigente Franklin Gutiérrez. Toda vez que estas personas señalaron no estar de acuerdo con los bloqueos anunciados por la dirigencia de ADCOCA porque significa un gran perjuicio para ellos. Yo le digo a mis compañeros que están esperando, no sé qué están esperando, pero para mí ya, ya no más hay dialogar, dialogando se ha conseguido. ¿No está de acuerdo con el bloqueo de caminos que no, hay? No, el bloqueo no, no estoy de acuerdo, yo aquí ya voy a ir a perder tiempo, porque yo escucho, no, radio siempre estoy escuchando, el político es pues el que están haciendo bloqueo, ahí está el Albarracín, ahí, yo, netamente político, yo no participo de eso. ¿Y ya no vayan más. Confrontamiento, dialogaremos, pensaremos, ¿no? Es un perjuicio. Entre nosotros nos lastimamos. Ahorita que estamos en conflicto aquí en Yungas, nos miramos con broncas si y hermanas. Yo les pido a ellos, dialoguemos, ¿no? No es bueno tener eh, enemistad. La vida no es prestado. ¿Cuándo han logrado pues, hacer bloqueos, marchas? Nunca. Siempre hemos ido, han ido fracasando de la de, de la tipcoca, ¿no? Sí, yo no estoy de acuerdo. Un perjuicio. Sí, perjuicio para nosotros también, para los ingres, para los, los departamentos también, de carnaval. Yo creo que ese sector todo va a estar trancado, ¿no? Están bloqueando. Yo no estoy de acuerdo que, que sigan bloqueando. Para nosotros es un perjuicio en, la, en realidad, ¿no? Los dirigentes del hermano Franklin o eh, los dirigentes que son, tienen que tratar de dialogar, tienen que dialogar, sí o sí tienen que dialogar, porque es un perjuicio para nosotros. No, eh, no, estoy, no estamos de acuerdo, no mayormente ni aquí en asuntos del sector, aquí están ya otras comunidades, están entrando en diálogo según, según que se entonces para nosotros es un En ese marco también exhortaron al diálogo y evitar que este tema sea politizada, y aquel fin de semana durante la audiencia del dirigente Franklin Gutiérrez, que se llevó a cabo en los predios del penal de San Pedro, se pudo observar junto a un grupo de activistas al rector de la UMSA, Waldo Albarracín.